Señores pasajeros, en breves momentos aterrizaremos en el aeropuerto de destino. Vuelvan a sus asientos, abróchense el cinturón de seguridad, aseguren las mesitas y mantengan las ventanas abiertas. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y esperamos verlos nuevamente a bordo.